El Festival Digital es una de las propuestas que nosotros hacemos en el marco del Plan Integral de Educación Digital y la idea es que sea una actividad más que ayude a estimular a las escuelas a desarrollar actividades donde el aprendizaje se desarrolle en base al juego. Eh, esto contextualizado en actividades que se desarrollan en el marco de la cultura digital, es decir, que tienen que ver con prácticas que son hoy importantes y relevantes en la cultura en que vivimos. Lo que nosotros hacemos en los talleres es trabajar con actividades que son motivadoras para los chicos y que tienen que ver con eh, aquello que ellos hacen cotidianamente en entornos digitales, con videojuegos, con videos, eh, con exploraciones en tres dimensiones, por espacios virtuales, pero eh, intentamos hacer, a través de una propuesta lúdica, eh, una actividad que... Eh, significa aprender algo significativo para ellos.